Bienvenidos a la curiosidad de Tomás Comencemos Tomás es Tomás Sass. Tomás se parece a Benja Tomás está enamorado de Tomás Cuando Tomás se dio a conocer Se parecía mucho a Es un Tomás es confundido con Rockstar Foxy Tomás es un humano Tomás tiene pelo Tomás tiene ojos Tomás no es nada comparado a Axel, el chiste de Axel es Axel. Axel. Axel.